Buenos días. Eh, gracias por, por este nombramiento y enhorabuena a todos por, por tener esta comisión que supone eh, emprender las tareas de la defensa de los derechos de las mujeres y, por primera vez, también del colectivo LGTBI. Eh, no es una tarea nueva, es una tarea que traemos a las instituciones después de decenas de años de luchas de, por los derechos de las mujeres en las calles y también por fin, también en los parlamentos. Tenemos por delante muchas tareas, desde afrontar la lucha por la, contra la violencia de género, contra la violencia machista. Tenemos por delante eh, aplicar, revisar, evaluar y crear nuevas leyes para mejorar la, la igualdad en, en los planes de igualdad, en la vida laboral y en la vida social. Necesitamos afrontar y evaluar y crear leyes que mejoren los derechos del colectivo LGTBI. Necesitamos eh, afrontar eh, problemáticas tan, tan invisibilizadas como el de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, o las mujeres eh, que durante décadas y décadas han trabajado en el, en el mercado clandestino. ¿no? Estoy pensando en mujeres como, por ejemplo, las aparadoras. ¿no? Eh, esta, Próximamente, iniciaremos, convocaremos la comisión. En la, en la primera reunión se plantearán las tareas de la subcomisión para, para evaluar y empezar a trabajar eh, contra la violencia de género. Eh, gracias a todos, gracias a todas por, por estar aquí, por haber hecho posible esta comisión. Y, y mis mejores deseos ¿no? para que seamos capaces de crear conjuntamente todos los grupos parlamentarios, estoy segura que lo haremos, eh, esas políticas, esas leyes que necesitamos para, para hacer más fuertes y hacer realidad los derechos de las mujeres y del colectivo de lesbianas, homosexuales, y transexuales e intersexuales que, que están esperando ahí fuera que seamos capaces de hacerlo. Gracias a todos.